Llegamos al final de la clase. Vamos a repasar un poco lo que aprendiste. Lo primero que vimos fue la definición de funciones. O sea, la forma de generar código reutilizable por vos mismo. Y, el, bueno, el uso de funciones de PHP. Después vimos qué pasa con las variables que se definen dentro de esas funciones. Dónde están accesibles esas variables. Cómo acceder a variables que están fuera del entorno de las funciones y, y demás. Por último, lo que vimos son las formas que te permite PHP para incluir código que haya sido desarrollado por vos o no, eso es indistinto, pero lo importante es que es la posibilidad de reutilizar código que haya escrito que haya sido escrito previamente. Vamos a ver en la próxima clase es la forma de capturar datos que vengan del usuario, cómo pasarle parámetros a través de la línea de comandos a un script PHP y cómo almacenar esos datos para poder volver a utilizarlos una vez que el programa finalizó. Estos son mis datos de contacto. Por si te quedó alguna pregunta, querés hacer algún comentario, lo que sea. Tenés como siempre la posibilidad de dejar el comentario en esta misma página. Podés enviarme un correo electrónico. Podés enviarme un mensaje vía Twitter. Podés eh, también mandar un mensaje a través del Slack del curso. Del medio que sea es lo mismo. Lo que es importante es que no te quedes con dudas.